¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy te traigo el nuevo WhatsApp Plus de AlexMod con todos los temas personalizados que me has estado pidiendo. Antes de comenzar te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales como Josematsu, donde además de secretos de seguridad informática y privacidad, también te mostraré cursos certificados gratuitos. Como ves puedes enviar audios con voz distorsionada. <risa> Certificados gratis. Para esto solamente vamos al chat, a las tres rayitas y luego vamos a la opción cambiador de voz, donde vas a encontrar muchos tipos de voz, así como también podrás ver los mensajes e imágenes que tus contactos te hayan eliminado, y obvio que también puedes ver aquí las historias o estados que han sido eliminados, ya que tendrán ese pequeño icono al costado de la hora en la que fueron eliminados, y ni qué hablar de poder descargar los estados, puedes guardar cualquier estado que quieras en modo ninja, sin que siquiera se entere que han visto sus historias. No puedo resistirme a eso amigo. Dentro de mis últimos temas está por ejemplo este de Blackpink, que es uno de los varios temas de artistas y cantantes nuevos que he hecho esta semana. O este de Messi, que espero que te sirva. O este de Tomioka, de Kimetsu no Yaiba. También está el de Freezer, de Guns Rose, Roses, de Bad Bunny, de Carol G. Y también muchos otros temas más que he estado agregando en estos últimos días. Según lo que ustedes me van pidiendo. Y bueno, si me demoro un poco, no es por las imágenes. Sino por la combinación de colores en las etiquetas, chats, burbujas. Para que se vea simétrico y además se deje leer. Y también tengo que ver que se ejecute correctamente en esta nueva versión de WhatsApp Plus 13.5. ¡Qué buen servicio! En el enlace que te dejo en el primer comentario, si bajamos un poquito vamos a encontrar este botón para descargar WhatsApp Plus aquí. Si entramos vamos a ver las dos últimas versiones de cada desarrollador, la de WhatsApp Plus 13.5 de AlexMod y también la 17.30 de HeyMods, que la verdad es un poco inestable, como tu crush. Pero si bajamos un poquito más vamos a ver aquí todos los temas personalizados organizados por tipo, como el anime, estilos femeninos... De dibujos, películas, deportivos, famosos, videojuegos Por ejemplo vamos a entrar al tema de anime Porque sé que te gusta mi querido otaku Aquí vamos a ver una pequeña guía descriptiva De cómo es que se usan estos temas personalizados Y cómo se instala correctamente Para complementar más este video Y aquí podrás ver todos los temas personalizados que voy haciendo con una vista previa, para que veas cómo va a quedar de suculento cuando lo tengas instalado en tu propia WhatsApp Plus. A cada tema le estoy agregando una fecha, sobre todo los que he hecho a partir de agosto, para que veas que voy publicando más y más temas cada día. Así que suscríbete para que no te pierdas de estos temas. Pero eso sí te aclaro, obviamente tengo un montón de temas más pendientes por hacer. Obviamente he empezado a hacer los temas que más me piden, por ejemplo... En el caso de temas de cantantes y famosos, el de Blackpink ha sido el más solicitado. Pero aunque no lo creas, este de aquí, del faraón Love Shady, ha sido muy solicitado también, así que también lo tienen ahí. Otro tema que me han pedido mucho ha sido este de Bad Money. Y todos los temas que me piden los voy a terminar haciendo sí o sí, así que pide con confianza nomás. No lo juras. Antes de comenzar voy a aclarar algo que me piden muy seguido, es que a veces no pueden ver la hora de última conexión de tus contactos. Bueno, por lo menos de aquellos que sí tengan activa la opción de ver su última conexión. Pero si en caso no ves nada, vamos a los tres puntitos y ahora vamos a plus configuración. Aquí nos dirigimos a la opción de pantalla principal y vamos a ver que en la opción de filas está visible en la parte de abajo una opción que dice desactivar última vez en línea de un contacto. Si tú lo activas, no se va a ver, así que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esté desactivado. Y ahora solamente vamos a retroceder hasta ir a la pantalla principal nuevamente. Y luego que se sincronice, ya vas a ver la última conexión de todos tus contactos. Así de simple. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! Y ahora sí, vamos a instalar el WhatsApp Plus. Pero algo que te pido de corazón...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 para que no pierdas tus mensajes, tus conversaciones o tus stickers o tus momazos si ya tenías una versión anterior de whatsapp plus solamente vamos a la pantalla principal y luego nos dirigimos a las tres rayitas ahora vamos a las opciones de ajustes y aquí vamos a escoger la opción chats dentro vamos a buscar la opción que dice copia de seguridad al hacer clic automáticamente se va a crear una copia en tu dispositivo y eso sería todo no tienes que desinstalar el WhatsApp anterior, solamente ejecuta directamente el instalador que te dejo en el primer comentario de este video. ¡Ay, qué fácil! Pero si es tu primera vez con WhatsApp Plus, cuando vayas a la opción de chats y luego vas a la opción de copia de seguridad, no se va a crear una copia inmediatamente. Lo primero que hay que hacer es que en la opción guardar en Google Drive debe decir solo cuando toco guardar. Y al momento de guardar, lo que va a ocurrir es que primero se crea una copia de seguridad de forma local y luego una copia de seguridad en el Google Drive. O sea, vamos a tener dos. Una, la copia de seguridad de forma local y otra la que se está creando en el Drive. La cual será un respaldo para asegurarte que no pierdas tus chats en caso no sigas los pasos de este video. Ya que si lo sigues correctamente no tendrás ningún problema y WhatsApp Plus cargará tus datos a partir de la copia de la memoria interna. Voy a adelantar el video. Bueno, y una vez que se crea la copia, tienes que verificar que la hora de creación, y obviamente la fecha, tiene que coincidir con la hora actual, para que estés seguro de que se acaba de crear sí o sí. Ya que si ves una fecha que no corresponde, quiere decir que no se ha creado. Obvio. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y ahora, mi querido rufiancito, para desinstalar WhatsApp, no hagamos esto, que es clic sostenido y luego desinstalar. No, ya que si hacemos esto, muchos archivos residuales pueden imposibilitarnos instalar correctamente. Mejor vamos a la Play Store y escribimos ahí WhatsApp. Una vez que entramos a la opción de WhatsApp, no le hagas clic en abrir, sino que entramos y vamos a escoger la opción que dice desinstalar. De esta forma estamos garantizando una desinstalación profunda de tu WhatsApp normal. Y ahora sí, ya podrás instalar tu WhatsApp Plus 13.5 con sabrosura y picardía. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y ahora sí, después de hacer clic en el primer comentario, bajamos hasta donde dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y una vez dentro, vamos a ver las dos últimas versiones de cada desarrollador. En este caso la que nos interesa es la 13.5 de AlexMod. Esta no, por ahora nadie te quiere mucho WhatsApp Plus de HeyMods. Pero bueno, vamos a trabajar con la 13.5. Hacemos clic en el enlace y vamos a ver que nos va a llevar directamente a la opción para descargar la última versión. Bueno, yo ya la descargué muchas veces, así que por eso me dice que si quiero descargarla nuevamente. Yo vengo del futuro y creo que está desactualizado tu enlace, toma tu dislike. ¡Tranquila señora! Ya sabe que si se actualiza una nueva versión, automáticamente también le voy a actualizar el enlace de este video para que siempre esté actualizada, para que siempre esté al día. Y ahora sí, vamos a instalar esta última versión de WhatsApp Plus. Le damos a instalar directamente y el proceso de instalación es muy similar a la instalación de un WhatsApp normal. Así que no olvides nada más siempre estar atento a la opción de dar permisos ya que en este caso WhatsApp Plus necesita que tú confirmes los permisos para que pueda acceder a tu teléfono, a tus contactos, a tu copia de seguridad, a tus datos en segundo plano y otros servicios más indispensables para que tu WhatsApp funcione sabrosito. Y una vez que termines de configurar todos los permisos necesarios y tus datos personales, vamos a poder ver que también se detecta tu copia de seguridad, donde vamos a dar restaurar y eso sería todo. Ya tienes instalado tu WhatsApp Plus 13.50. Aquí en esta opción tenemos que darle nunca, ya que la copia de seguridad se crea en la memoria interna. Muchos me preguntan por estos mensajes que salen en la parte de arriba notificando que tal contacto esté en línea. Y la verdad que puede ser un poco molesto. Entonces si no quieres que aparezca, vamos a los tres puntitos y vamos a plus configuración, ya se tapó. Y vamos ahora a la opción que dice pantalla principal. Dentro de pantalla principal vamos a buscar esta opción que dice desactivar aviso de contacto en línea, solamente lo activamos y ya estará desactivada esa notificación tan molestosa, ahora solamente retrocedemos y como ves ya no va a salir ninguna notificación en la parte superior, y si tienes este icono que indica que tienes WhatsApp Plus y no quieres que se enteren que tienes WhatsApp Plus, pues solamente vamos a las tres rayitas, aquí dentro vamos a escoger la opción Plus Configuraciones y vamos a dirigirnos a a la pestaña universal y ahora nos dirigimos a la opción estilos apariencia y vamos a escoger la que dice iconos aquí vamos a ver muchos iconos en los cuales podemos cambiar para que se vea diferente en el escritorio a ver por ejemplo vamos a mostrar el clásico ya que queremos que se vea igual que whatsapp normal y ahora sí ves el icono común de whatsapp normal hay muchos otros igual y también aquí mismo en la opción de estilos apariencia puedes escoger los emojis estilo iPhone. Obviamente, primero los descargas. Y una vez que lo descargaste, los seleccionas y ya los tienes. Y finalmente, cuando quieras un tema personalizado de mi página en el primer enlace, solamente escoge el que te guste, por ejemplo, este de Blackpink, y lo vamos a descargar. Y eso sería todo. Una vez que lo descargas, ahora tendríamos que ir a nuestro WhatsApp Plus para poder seleccionarlo. Entonces, entramos a WhatsApp Plus y vamos a las tres rayitas, ahora escogemos Plus Configuraciones, y vamos a la opción que dice temas, dentro de esta opción de temas, vamos a encontrar la opción descargar temas, que son los temas preestablecidos con los que ya viene WhatsApp Plus, que la verdad que son un poco genéricos, pero si lo que quieres son mis temas personalizados, pues obviamente para eso estoy haciendo el video, vamos a la opción cargar tema, y vamos a buscar la carpeta Download, ya que en esta carpeta se guardan todos los archivos que tú vas bajando, incluidos los temas. Al entrar, en mi caso, bueno, tengo muchos archivos que he descargado, ya que también he descargado todos mis temas personalizados. Así que vamos a buscar con calma el que dice Blackpink. Entonces lo seleccionas y ya está aplicado. Aquí una observación. Cuando tengas un tema nuevo, tal vez tú estés navegando en el tema y todo normal, pero puede ocurrir que si de repente entras al chat, vas a ver que la imagen de fondo de cada chat no es el tema que has descargado, sino una imagen que tenías tú mismo anteriormente. Entonces, para que podamos cambiar esto, vamos a la opción fondo de pantalla. Y como ya descargaste mi tema, también has descargado el fondo de pantalla. ¿Y por qué fue que no se cargó? Bueno, a veces pasa que al momento de que en el pasado tú escogiste un fondo de pantalla que a ti te gustaba, lo estableciste como fondo de pantalla preestablecido o definido, y entonces tendríamos que volver a hacer lo mismo en este caso. Escoges el tema y le vamos a dar a la opción establecer fondo de pantalla, ya sea fondo de pantalla para un chat o para todos tus chats. Vamos a marcar todos y le damos ok. Y listo, así solucionarías el problema de que en caso la imagen no te haya cargado en los chats.